Particular, sino de ayudar. Es increíble como las cosas se van arreglando solas. No te digo que a veces tuvimos cierta dificultad con las distribuciones, pero logramos hacerla más personalizada con un grupo más de personas o con un grupo más de integrantes y hemos ido mejorando mucho. Estamos, estamos muy satisfechos del trabajo que venimos haciendo. Y es increíble como cuando un grupo de personas con voluntad de ayudar se une, las cosas se van arreglando solas. Hay un grupo. Podemos tener nuestras contradicciones algunos pero nunca entre nosotros. Nosotros lo que tenemos el mismo fin, que trata de, de mantener mayor cantidad de personas en su casa y de que se, y de que se mejore, por lo menos se ayude a mucha persona a tener sustento de su familia. Sí, eh, vamos a ver si, si Juan está conectado. Eh, no se escucha, Juan, porque hemos estado haciendo el intento, pero no, no, no se ha podido eh, conectar. Pero bueno, eh, no sé si Ivanov o Moisés me pueden responder. ¿Hasta ahora cuánto eh, eh, ustedes han recolectado en efectivo y cuánto en, en, en términos eh, cuantitativos eh, han recibido insumos? O sea, eh, en como... especies. No sé si me escuchan la pregunta, Ivanov. Sí, escuché. sí. Voy sí. sí. dando la oportunidad a Moisés o si él quiere yo la puedo responder? Cualquiera no, cualquier, cualquier de los datos, no van a ser tan exactos, que lo que Exacte, exact, exactamente, exactamente. Yo Mira, dale un estimado, Ivano, de cuánto yo entiendo, yo entiendo que hemos sobrepasado exactamente. los 3, Mira, los 3 para, para, millones de pesos. Para, para hacer no, mucho más. Para hacer un cálculo matemático fácil, nosotros hemos repartido más de seis mil raciones. Cada ración de ese está valorado en 1.150 pesos. Eh, estamos hablando de, de sobre los 7 millones de pesos. En efectivo, hay un, se han recolectado allá cerca de 2 millones de pesos y lo demás ha llegado en ayuda alimentaria y suplementos de prevención para la pandemia. Quiero dar las gracias aprovechar a todos los que han donado al Grupo Rise que fue el que nos dio nuestra mayor donación de medio millón de pesos, y a Feo Negrín... No, ¿eso Francis, medio los... millón fue fuera de los, de los 50 que anunció para el país? Sí, excusa para que... ¿Está ahí incluido? No, no. no eh, entiendo que de la parte que no, eh, destinó el grupo RICEC, de los ah, 50 millones, una parte, creo que la mitad, vino a San Francisco de Macorís y sí. de ese dinero, porque se nos dio esa parte a nosotros. Ah, okay, sí, sí o sea, es, eh, lo digo porque eh, eh, nosotros estuvimos conversando con Samir, eh, eh, que ha estado el eh, grupo RICEC y, y Samir y don y Héctor RICEC, ambos hermanos, y el grupo completo muy preocupado, eh, cuando lo llamamos que se formó el grupo eh, me recuerdo que fue como a eso de las 7 de la noche Samir inmediatamente me dijo ¿qué necesitan en San Francisco? Eh, me habló que iban a hacer una donación de, de 50 millones 25 millones, pero ya antes de esa donación Raquel y amigo televidente de los 50 millones que se dieron para el país y 25 millones para San Francisco ya el grupo se estaba donando eh, ventiladores por ejemplo para eh, centros médicos privados y también para el hospital, ya estamos mandando insumos. O sea, que aparte de eso, y hizo esa colaboración de, de los 500 mil pesos para el grupo eh, Fuerzas Vivas. Y eh, luego de eso, eh, me estuvo diciendo, o Samir, que iba a hacer otra donación. Incluso iba a entrar en contacto directo con el padre Moncho. Vamos a ver si Juan Rey nos puede escuchar. Juan Rey, ¿no se escucha ahora? Él, él tiene el micrófono apagado. El micrófono apagado, Juan Rey. Eh, eh, no sé, eh, el micrófono... No se sé si pueden de escribir por WhatsApp, ¿alguno ahora, sí. ahora sí, ahora. Juan Reyes, sí, ya. El Qué cuento, bueno. Eh. Un aplauso para Juan Reyes. Un aplauso. Gracias, gracias. Juan, Juan Reyes, antes de bueno. darte la bienvenida, decía al principio de tu presentación, en el primer intento, que tú fuiste la primera persona que confió en este talento eh, como invitado. Sin conocerme, sin saber, eh, te invité a nuestro primer eh, proyecto, se llamaba Mercado, no sé si recuerda eh, donde ah, está actualmente el sí. edificio de 5 Y fuiste y te atreviste con este jovencito, estudiante todavía, universitario. Y duramos una hora conversando de marketing. Así que siempre te tenemos presente y te agradecemos esta confianza que existe con nosotros. Bienvenido, Juan parece, Pérez, a este chao. Parece que el, la madera estaba ahí, Roberto Neri Hace <risa> varios años ya de esto y, y 20, sigue Veinte añ 20 añitos. Veinte 20 añitos ya, claro. Sí. es <risa> bien. Juan Rey, sí. eh, eh, eh, de, de, de, ahorita, eh, bueno, ya Ivanov y el ingeniero Moisés nos hablan de la parte eh, económica, pero tú eres eh, eh, el que representa, porque eres el que están recibiendo los fondos y las transacciones a tu cuenta eh, de más reserva, se hizo, entendemos, porque tuvimos en el chat, por el tema de la prontitud y que estaban todos los bancos cerrados y que no se podía abrir una cuenta, otra cuenta. Háblame de, de específicamente eh, eh, económicamente cuánto ha recibido el grupo y qué se ha hecho con, con, con ese aporte para que el pueblo sepa eh, eh, qué se ha hecho. Bien, buenas buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Eh, Fuerza Viva, eh, realmente la cuenta, aparezco yo de primero, pero eh, la cuenta es una cuenta entre tres personas, donde está René, el padre Moncho y un servidor. Nosotros hemos recibido por la cuenta de Ban Reserva aproximadamente 2.800.000 pesos al día de hoy, con unos numeritos más, 2.800.000 y algo más. Eh, y en efectivo, eh, unos 430.000 aproximadamente, en total unos 3.200.000. Eso se ha usado principalmente para comprar insumos que nos hacen falta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hoy se iba a hacer una compra de arroz porque se, se agotó el arroz que había disponible para la entrega de hoy, pero ahí mismo entró entonces una donación de arroz y entonces pues no, no aguantamos. Pero en cambio se compra una pica pica que se le echa, dos latas de pica pica cada ración y vamos supliendo lo que nosotros hemos denominado un kit mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Lo mínimo que necesita una familia de cuatro miembros para subsistir por tres o cuatro días. Ese aquí consta de arroz, habichuelas, azúcar, avena, pica-pica, aceite, salsa de tomate y se me queda uno. Bien. De azúcar. Leche, avena. Leche. Eh, la leche cuando la tenemos, porque la leche es un insumo bastante costoso, pero tratamos de dejarlo para los sitios donde hay niños pequeños para que pueda llegar. Eso eh, Juan, es que... Sí, Juan Rey, una pregunta eh, sobre el tema de, de cómo ustedes han ido supliendo, porque eh, hemos visto el listado, o si sea, el señor director todo lo tiene por ahí, de, de los diferentes sectores populares que ustedes han ido. O sea, cómo ustedes pueden hacer este levantamiento en medio de esta, de esta pandemia. Y, y, y hay que mencionar las personas que, de forma voluntaria, cómo han, han armado esa logística a, a través de, una, de, un, de un grupo de WhatsApp. O sea, es algo que... que eh, mira, o, o, ojalá, mira. ojalá, ojalá, escúcheme, Juan, sí. ojalá los empresarios el pueblo se organicen por WhatsApp como ustedes se han estado <risa> Mira lo que pasa, Roberto. Hemos, nos hemos apoyado bien en eso, pero tenemos una ficha clave, que es el Padre Moncho. Recuerda que el Padre Moncho, su trabajo pastoral es precisamente en esos sectores más necesitados. Uh -huh. Entonces, cuando le mencionaba que alguien nos había hablado para decirte un nombre, villaverde Los Chiripos, cualquier otra situación, eh, vamos a decir Vista Valle, cualquiera de, la, de las zonas aisladas. Pues entonces el Padre Moncho siempre tiene una gente. Ah, yo conozco a fulano de tal en ese sitio que es una gente confiable. Entonces nos acercamos a esa persona y esa persona nos preparaba una lista. Y así poco a poco fuimos eh, saliendo día a día. De los primeros 300, después 400, después 500. Y poco a poco se fueron ya conformando esas listas. Además de eso, pues venía gente que quería ayuda y le decíamos que se reuniera con el líder de la comunidad y que nos formulara un listado. Ese equipo que está manejado por Jerry Smith, Manuel de Moya, Pablo Tavares y me falta uno. El padre Moncho. Ah, y el padre Moncho, pues, claro, obvia, obviamente, el padre Moncho. Sabíamos que era cuatro. Ellos cuatro se reúnen y entonces el padre Moncho, como no puede participar tan activamente por su condición de edad y que es diabético, entonces lo dejamos para que él haga los contactos por teléfono y tanto Yeuri como Pablito y Manuel de Moya, Pablo Tavares, eh, se encargan de la... Del prospecteo, vamos a decir, y de la entrega definitiva. Hay veces que vamos a un sitio eh, que no podemos hacer el prospecteo porque es demasiado lejos y en sencillamente, ¿cuánto ustedes creen que debemos llevar? Y se llevan 15, 20 raciones. Hay veces que faltan, hay otras veces que sobran y vuelven al centro de acuerdo. Okay. Quiero aprovechar para felicitarlos a todos por esta gran iniciativa. Y mi duda es la siguiente. Una vez que Dios mediante pase esta pandemia que nos afecta a todos, ¿cuáles son sus planes futuros en torno a esto? ¿Piensa constituirla como una fundación ya formal pues, para seguir esta actividad filantrópica en la provincia de Duarte? Claro que sí. Mira, hace cinco minutos estaba hablando con un amigo. Y le comentaba que la vida de nosotros cambió significativamente después de ver tanta necesidad. Somos un grupo de personas con unos sentimientos eh, muy fuertes por la comunidad macorizana. Entonces, eh, obviamente eh, nos ha motivado a que después de esto nosotros buscaremos un objetivo claro y definido eh, que no va a ser regalar, o sea, regalamos en este momento. Nosotros creemos más en la construcción de los medios para que tú solo te proveas de eso. ¿Con qué? Con ayuda a entrenamiento, ayuda a enseñanza, ayuda a aprender una labor o aprender a desarrollar un esfuerzo que te encamine a mejorar tu vida de manera individual. No a esperar la caridad de un grupo de gente. Y creo que sí, que ya está inclusive hablado entre todo el grupo, que la motivación quedó pendiente y que Fuerza Viva, eh, comenzamos de la provincia de Duarte, pero al final vamos a terminar. Fuerza Viva de Duarte, en honor a nuestro gran Patricio. Y creo que sí, que Fuerza Viva de Duarte será eh, un ente con un peso específico que ayudará a mejorar y a paliar la crisis eh, de la situación que se vive realmente. Porque o sea que va, van a dejar de dar el pescado y van a enseñar a pescar. Enhorabuena, eso Ay, es, es fabuloso, sobre todo, porque en esta circunstancia de desgracia, sanitaria mundial, pues eh, las fibras de la solidaridad y el amor se han puesto a flor de pie y eso es muy bueno del ser humano. Eh, volviendo a la distribución de las raciones, hablaba ahorita Ivano que alrededor de 6 mil raciones se han distribuido en lo que va de toda esta pandemia. ¿Ustedes repiten, vuelven a las mismas zonas o solo van una vez a llevar una ayuda? Veo que están yendo también a otros municipios de la provincia. ¿Cuál es el protocolo en ese sentido? Realmente sí vamos a repetir, ya estamos repitiendo. O sea, ya desde ayer se comenzó a repetir en las primeras, en los primeros sitios que ya se regaron porque hace dos semanas y algo comenzamos. Y aunque sabemos que no podemos de ninguna manera suministrar todo lo que esa gente necesita, pero por lo menos le damos un poquito de ayuda y mitigamos un poquito la necesidad. Entonces sí, ya nosotros comenzamos a repetir en esta semana eh, esos sitios donde fuimos inicialmente y algunos de esos sitios que fuimos, que no llevamos suficiente cantidad, también estamos haciéndolo un poquito más completo eh, eh, Ingeniero, o Ivanov, o Moisés, una pregunta que, eh, que, algo que me preocupa a mí desde un principio, incluso lo hablé con unos colegas, por ejemplo, en el